Biografía de Octavio Ocampo, pintor y escultor mexicano. Este trabajo recopilatorio está dedicado al artista mexicano Octavio Ocampo, es un pintor y escultor conocido por su pintura metamórfica, es uno de los artistas relacionados con las ilusiones ópticas más populares, sus trabajos en los que Justapón técnica de metamorfosis visual de forma magistral, distintas imágenes en una sola son tan elaborados como sorprendentes. Otario Campo nació en Celaya, Guanajuato, el 28 de febrero de 1943, vestido en la Escuela de Pintura y Escultura, La Esmeralda, Bellas Artes, 1961-1965 y en San Francisco Art Institute de San Francisco California, 1972-1974. Realizó la escenografía de más de 120 películas mexicanas y estadounidenses, así como los diseños para numerosas obras de teatro. Ha participado en exposiciones individuales en México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa y Medio Oriente así como el gran número de colectivas alrededor del mundo. Su obra forma parte de importantes colecciones, como Instituto Nacional de Bellas Artes de México, Jimmy Carter, Museum Atlanta, GEA, Museo de Reina Sofía de Madrid, Jan Fonda Collection. Ocampo es también un excelente muralista. Su obra se encuentra en importantes edificios como el Palacio Nacional de México, la Presidencia Municipal, Instituto de Tecnología del Celaya, Krusenberg, hoy o Harlington, TX y la Casa de Gobierno de Guanajuato, GTO. Ha realizado retratos biológicos de su peculiar estilo metamórfico para personalidades como Jimmy Carter, Miguel Alemán, Valdés, José López Portillo, Jenny, Honda, César Chávez, Cher, utilizado para la portada de su disco Hair, Stone, como Juana de Arco. Años recientes En el 2006 se inició la filmación de un biopic producido por el estudio E corpor en coproducción con Inus Films. La cinta incluye entrevistas a los padres y hermanos del artista, actualmente ya fallecido así como pinturas inéditas de los primeros años de carrera de campo el film se estrenó a fines de mil, no, del 2011 gracias por tu visita al canal vuelve pronto